En la vida como en el deporte, visitan quirolean Besala. Respeto Beguirunea. Superación Obeseco Griñá. Juego Limpio. Yoko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernú.